lineal similar a la, a la de la entrada, o sea, para la región de baja frecuencia. Básicamente, entonces, la principal diferencia es la forma general de la ganancia de voltaje que se muestra a continuación. Nos dice que la ganancia de voltaje es igual a 1 entre 1 menos J por F entre F2, donde F es la frecuencia que se introduce para amplificar y F2 es eh, la frecuencia más alta a partir de la cual los elementos parásitos de capacitancia cobran interés. ¿sí? Para este momento, los capacitores que estaban este, implementados para, para la base, para el colector y para el emisor, dejan de tener sentido de operación. ¿Okay? Entonces, vean ustedes aquí, aparece en el lado derecho inferior la frecuencia F2 a menos 3 decibelios que es el punto donde está el polo de alta frecuencia y tiene una caída permanente aquí lo muestra a 6 decibelios por octava o también pueden ser décadas por digo este eh, 20 decibelios por década ok entonces vemos aquí entonces el circuito en, en este caso eh, si, si se observa Tenemos los, los elementos capacitores de base a colector, de colector a emisor, de base a emisor y dos elementos adicionales. CWI que sería la capacitancia de interconexionado de entrada y CWO que sería la capacitancia de interconexionamiento o en el alambrado en la salida. O sea, esto quiere decir que tanto eh, los capacitores parásitos propios del, del, del, este, del transistor BJT como los puntos importantes de interconexionamiento, tanto en la base como la interacción del de capacitor de acoplamiento CC hacia un elemento de carga. ¿Ok? Entonces, nos dice aquí que se muestra que las capacidades parasitas que afectan la respuesta en alta frecuencia del amplificador, ¿ok? Y aquí yo mencionaba que eh, eh, en este punto CS, CC y CE ya no tienen, ya no tienen este, operación a ese nivel de frecuencias. ¿okay? ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, vamos a continuar entonces. Eh, aquí se muestra el modelo equivalente para el caso del, del, de los elementos parásitos que tienen importancia en, en, en la operación en alta frecuencia. Ok, para este caso tenemos que la, hay una, impedal, una capacitancia de entrada CI la cual va a incluir la capacitancia de alambrado CWI, la capacitancia de transición del, del capacitor parásito base emisor y la capacitancia de Miller, la CMI. CO va a incluir la capacitancia de alambrado eh, de salida y la capacitancia parásita de colector emisor, junto con la capacitancia de Miller de salida CMO, las cuales Afectan la respuesta en alta frecuencia del amplificador, entonces tenemos la fuente BS en serie con su elemento resistivo RS, el paralelo de R1 con R2 que es el de polarización de la base, RI que sería la impedancia de entrada del de transistor, CI la capacitancia, para, la capacitancia generada en la entrada, Beta IB, pues es la parte interna de ganancia del transistor, RO minúscula que es la impedancia de salida del transistor, RC y RL paralelo cuando se cortocircuita el capacitor de colector y tenemos entonces un valor en paralelo con la salida de CO o la capacitancia de salida en conjunto con los elementos que se muestran en las ecuaciones de la parte de arriba. En lo general dice que la capacitancia de base a emisor es la mayor de las capacidades parásitas y la capacitancia de colector a emisor la más pequeña. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Colorado, ¿se escucha lo que estoy diciendo? Sí, sí se escucha. Uh, me, lo que entendía es que se suman las capacitancias, ¿no? A la entrada de... Ajá, de sí, hay, hay una capacitancia en general que, que incluye la capacitancia de alambrado de entrada, la capacitancia parásita de base a emisor, más la capacitancia de Miller de entrada, ¿ok? Y en la salida, ese otro capacitor CO incluye la capacitancia de alambrado de salida, más la capacitancia del de elemento parásito de colector a emisor más la capacitancia de Miller en la salida. ¿Ok? Ahorita más adelante vamos a ver las ecuaciones que son correspondientes para CMO y para CMI. ¿Ok? Sí. Ok, continuamos entonces. Dice que en la mayoría de las hojas de especificaciones, pues se proporcionan los niveles... De, digo, pero solo se proporcionan los niveles de los valores de la, del capacitor base emisor y del capacitor base colector y no incluyen el, el capacitor de colector emisor, a menos que éste afecte la respuesta de tipo particular de un transistor en un área de aplicación en específico. Por lo tanto, tenemos aquí que para determinar el circuito equivalente de Tevenin en los circuitos de entrada y salida, el modelo equivalente para alta frecuencia en corriente alterna, Tendremos los siguientes circuitos ¿sí? ETH1 sería la, la tensión de Thevenin de entrada. ETH2 por pues, la tensión de Thevenin en, en, en, en la salida y para lo cual RTH1 o sea la tensión equivalente Thevenin de entrada es igual a RS que es el elemento serie con la fuente BS. Paralelo con R1, paralelo con R2 y paralelo con RI que es la impedancia de entrada del transistor hacia la salida pues tendríamos que los elementos incorporados para resistencia de t sería la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de carga en paralelo con la resistencia de salida RO minúscula del propio transistor. ¿Ok? Entonces serían los modelos equivalentes tanto para la entrada como para la salida resaltando los elementos capacitivos CI y CO. ¿Ok? Eh, aquí en este caso tendríamos que para el circuito equivalente de Thevening, sí, nos dice aquí que a muy alta frecuencia el efecto de, de capacitor CI reduce la impedancia total de la combinación en paralelo de R2, R1, RI y de CI. Por lo tanto el resultado es un nivel reducido de voltaje a través de CI, una reducción en la corriente de la base y una ganancia para el sistema. Por lo tanto, tenemos que la frecuencia FHI, o sea, la, fre la alta frecuencia eh, en su efecto hacia la entrada es el inverso, es igual al inverso de 2pi por RTHI por CI. ¿Sí? Aquí, en la, en la segunda ecuación, pues tendría que considerar que si ya estoy poniendo RTHI, pues debía haber puesto aquí RTH1, ¿no? De acuerdo. Simplemente por reflejar que es la impedancia de Thevening equivalente por los elementos de entrada y CI es igual a la sumatoria de CWI más la capacitancia base emisor más la capacitancia de Miller de entrada, esto a su vez la capacitancia de Miller de entrada es equivalente en relación a la ganancia de voltaje de 1 menos la ganancia de voltaje por la capacitancia de base a colector, ese valor según decía ahí la parte teórica, que si sí no los entrega las hojas de especificaciones de el componente en, en, en, en uso, ¿no? Que sería el transistor, ¿ok? Bueno, entonces, continuamos. Si no hay ninguna, cuando tengan alguna pregunta o duda, por favor, habilitan su micrófono y me, y, y me, me lo hacen saber. Uh, Yo uh, tengo la ganancia... La ganancia respecto de que puede trabajar en el transistor independientemente o de esta configuración. Eh, no, es la ganancia de, de, de, de la configuración, o sea, la ganancia en la banda media. O sea, acuérdate que ya en la primera parte de este respuesta en baja frecuencia habíamos vencido el, el primer polo que estaba al inicio con el filtro pasaltas y luego tenía una ganancia en la banda media. Sí, esa ganancia en la banda media es la ganancia constante hasta antes de llegar a la frecuencia más alta. Sí, oh. es, la ganancia, es la ganancia que tiene el propio amplificador y que se hace inmune a partir que se vence la primera frecuencia de entrada baja F1, pero es constante hasta el punto donde se alcance la frecuencia F2 de alta frecuencia. Ok. Sí. sí. Ahorita más, más adelantito ahí viene la, un, una grafiquita para verlo. Ok, entonces, la frecuencia, la alta, la, la ecuación para la frecuencia alta de salida FHO, pues es igual a 1 sobre 2 pi por RTHO por CO, en donde RTHO, pues sería el valor de la, de RTH2 que tengo aquí, sería RTHO, ¿sí? Pero la ecuación está errónea, aquí debería ser RC, RL y RO minúsculas, ¿sí? En esta parte inferior de la, de la ecuación de, de la alta frecuencia de salida y la capacitancia CO de salida pues es la sumatoria de la capacitancia de interconexionado de salida más la capacitancia de colector a emisor que este dato según nos marca la teoría nos dice que si, si el transistor no se ve afectado eh, por la capacitancia de colector emisor en alta frecuencia pues no nos da el dato no y la otra ecuación es la capacitancia de miller de salida. Entonces nos dice aquí también la parte teórica que a muy alta frecuencia la retencia capacitiva de CO disminuirá y por consecuencia se reduce la impedancia total de las ramas en paralelo de salida. El resultado es que el voltaje de salida también declinará hacia cero conforme la recancia capacitiva CO sea cada vez más pequeña. O sea, sería el efecto de las capacitancias de salida, que son el conjunto de la capacitancia de interconexionamiento de salida, más la, capa la capacitancia colector-emisor, más la capacitancia de Miller de salida. ¿Ok? Y veamos aquí: cada una de las frecuencias, tanto FHI y FHO, contiene, define una asíntota, en este caso aquí dice menos 6 decibelios por octava, o también puede ser menos 20 decibelios por década. ¿Sí? Como se muestra en esta escala logarítmica de la gráfica. Si los capacitores parásitos fueran los únicos elementos que determinan que determinan la alta frecuencia de corte, la frecuencia más baja podría ser un factor determinante. Sin embargo, la disminución de la beta con la frecuencia también debe considerarse para ver si su frecuencia de corte es menor que la de FHI o la de FHO, ¿sí? O sea, el otro parámetro a tomar en consideración para la respuesta en alta frecuencia es el efecto directo sobre el, sobre el valor de la beta del transistor. Ahora bien, la variación de la beta con la frecuencia se aproximará con algún grado de precisión con base a la siguiente ecuación. Dice que HFE es igual a HFE en la banda media entre 1 más la parte imaginaria de j por la razón de F entre F beta. Sí, ya estamos considerando aquí la frecuencia, el efecto de la frecuencia en la beta del transistor. Eh, por lo general, el, eh, el princip en principio la beta es el hecho que los fabricantes emplean por lo general los parámetros híbridos. Cuando tratan este parámetro en sus hojas de especificaciones, no ponen beta, ponen HFE. ¿Ok? La, la cantidad indefinida de F-beta se determina por un conjunto de parámetros empleados en el modelo pi híbrido de, o de Yacoleto y se aplica con frecuencia para representar mejor al transistor en la región de alta frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? En esta figura yo muestro el modelo equivalente pi híbrido del transistor. Vean que ahora... Aparecen ciertos elementos adicionales en los cuales tengo la resistencia en la base RBB prima. Tengo eh, el valor de una resistencia RB prima E. Si ¿sí? tengo un capacitor en la base el, y se llama CB prima E. Y tengo una interconexión de capacitancias de capacitor de la base al colector y su resistencia equivalente de la base al colector y en la salida donde en el parámetro H era RO minúscula ahora es la resistencia de colector emisor y es el inverso de la de HOE, ¿sí? Y el valor de la fuente de ganancia interna es igual a GM que es la transconductancia pero ahora multiplicada por la tensión de base a emisor, que a su vez la tensión de base emisor pues es el producto de RB de la hertencia base emisor por la corriente de base por la transconductancia. Todo eso al final es como tener que el parámetro equivalente es HFE en la banda media por la corriente de base, ¿sí? Nos dice aquí la parte teórica, dice que la resistencia rbbb incluye la resistencia Incluye las resistencias de contacto, el volumen y de propagación de la base. La primera se debe a la conexión real de la base, la segunda incluye la resistencia de una terminal externa con la región activa de los transistores y la última es la resistencia real dentro de la región activa de la base. O sea, hay toda una base teórica para poder entender el modelo pi híbrido del transistor en alta frecuencia y también para pequeñas, para pequeñas, y para pequeñas señales. Ok, eh, de antemano no se compliquen ahorita, simplemente es una base teórica de cómo poder eh, conocer la interacción de los elementos parásitos, tanto en capacitancia como el, la afectación en sus valores resistivos, ¿sí? Sobre eh, el, el modelo pi del transistor. ¿Alguna duda o comentario? No ningún. Ok. Bueno, aquí la otra parte nos dice que las tendencias RB'E, RB RCE y RB'C son las que se encuentran entre las terminales indicadas cuando el dispositivo está en su región de operación activa. La misma se aplica para las capacitancias de la base al colector y de la base al emisor. Aunque en este caso la capacitancia de base a colector es una capacitancia de transición y la última es la de difusión en términos del efecto de, de la alta frecuencia en la operación del transistor. Ahora bien, este, en términos de los parámetros utilizados en el circuito equivalente de alterna del modelo pi híbrido del transistor en alta frecuencia y pequeña señal, tendríamos que F beta que se puede representar como HFE, es igual a g Gb'e entre 2pi por la sumatoria de los capacitores Cb'e más Cb'c. En este caso, el, el valor del, del apóstrofe prima que yo digo es porque estamos utilizando el modelo pi híbrido. ¿sí? Entonces, debido a esto, eh, la HFE se relaciona con la Transconductancia de base emisor mediante la ecuación de, que me dice Gm es igual al producto de Hfe en la banda media por Gb'e. A su vez, la relación de la ecuación que queremos encontrar de F de beta, pues sería el producto entonces de los inversos de Hfe en, en la banda media por Gm entre 2pi por la sumatoria de los capacitores de base emisor y de base a colector. Entonces, aquí ya aparece la ecuación considerando el valor de la relación del parámetro híbrido con la relación de la transconductancia de base a emisor. Entonces, al final, una vez que tenemos, eh, podríamos también encontrar que la ganancia, eh, que GM, ¿sí? son los productos de la ecuación anterior y haciendo la la operación correspondiente en donde dice que Gb'e, pues es el inverso de 1Rb'e minúscula, ¿sí? Todo eso al final, pues nos asocia que la transconductancia Gm, pues es simplemente el inverso de Re, el parámetro de la resistencia dinámica de emisor del transistor utilizando el modelo, el modelo equivalente pi de, del, del transistor, Podemos entonces hacer las siguientes aproximaciones. Yo les decía hace rato que CB'E pues es lo que era la capacitancia base emisor y CB'C es la capacitancia de base colector. Y vuelvo a recordar que simplemente el valor de la B' que se pone aquí es porque está con relación a el modelo pi híbrido del transistor. Por lo cual entonces resulta que la f beta la ecuación, es igual a Gm, entre 2 pi por Bmet, que sería la, el valor de la beta en la banda media, por RE, que sería el valor de la tensión térmica entre el valor de la corriente de emisor, por la sumatoria de la capacitancia base emisor más la capacitancia de base colector. ¿Sí? Este, por lo tanto, nos dice que esta ecuación nos revela que debido a que Re está en función del diseño de la red, entonces F beta está en función de las condiciones de polarización, o sea, cabe aquí esta, esta interacción que dice la teoría es que el valor de la frecuencia en el efecto de la beta, ¿sí? Es dependiente de las condiciones de polarización de dichos, de, de dicho amplificador, Ok. Entonces, la cantidad llamada producto ganancia ancho de banda que se relaciona en cualquier etapa amplificadora se define para, la, para el transistor bajo la siguiente condición. Dice que el valor absoluto de HFMet o, o HF en la banda media entre 1 más J por la frecuencia F de entrada a la etapa amplificadora ahora entre la frecuencia F beta sería igual a 1. ¿Sí? ¿Eso cómo lo podemos conseguir? Pues esa relación absoluta debe de ser un valor de 1, como está puesto ahí, y 20 logaritmos de base 10, pues nos representan 10 de, 0 decibelios. Por lo cual entonces el, el, el producto de la corriente de HFE por la corriente eh, en decibelios equivalente serían 0 dB lo cual nos indica el valor de FT o la frecuencia, ¿cómo se llama la FT? Din, eh, Dinámica o de transición en alta frecuencia. Ok, entonces aquí nos muestra la gráfica. A, a un valor lineal de 1, yo tengo todo el valor en la banda media a partir de la cual yo ya vencí la frecuencia F1 de entrada y se mantiene constante hasta un punto en el que se vuelve a alcanzar el efecto ahora del segundo polo, pero por la alta frecuencia. También tengo su representación lineal de 0.707 que representan menos 3 dB al punto donde está el polo de, de, de, la, de la respuesta en frecuencia del amplificador y también aquí se ve su representación en decibelios, 0 dB toda la la, los valores en la banda media de la hf y los menos 3db en el punto del polo a la frecuencia este, más alta ok por tanto entonces la magnitud de hf en el punto definido por la condición que ft es mucho mayor que fb entonces eh, esta estaría dado por lo siguiente, hfmet entre la raíz cuadrada de 1 más la relación de ft, o sea que es la frecuencia en el producto de ganancia ancho de banda, entre f beta elevado al cuadrado, nos daría como resultado que hfmet entre ft entre f beta sería igual a 1. Un por lo cual entonces el producto de ganancia ancho de banda sería ft es igual al producto de HFE en la banda media por F beta, para lo cual entonces el ancho de banda sería igual a F beta. O también podría decir que la frecuencia FT se puede aproximar al producto de la beta en la banda media por F beta. A su vez también nos relaciona entonces que F beta pues es igual a FT entre, B, entre, entre beta en la banda media. Para lo cual entonces yo puedo definir que la reducción final de la ecuación para FT es igual al GM entre 2pi por el valor de R por la capacitancia de base emisor más la capacitancia de base colector. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? En eh, el caso de que no de uno. Eh, si no da 1, pues simplemente no se cumple la condición de que FT sea mucho mayor que F-beta. Es, es, es simplemente la interrelación eh, para poder definir el punto de quiebre del efecto de las capacitancias parásitas cuando se alcanza una frecuencia máxima de operación. ¿sí? Vamos a ponerlo fácil, Torres. Mira, Por ejemplo, si yo tengo un amplificador, no sé, un 2N2222A, y me dice que la corriente máxima que puede manejar sería un ampere y la tensión máxima para su polarización serían 60 volts. ¿Qué efecto tendría si yo lo conecto a 100 volts sobre, el, sobre la operación del transistor? ¿Qué pasaría, Torres? Nada no, más me no, que que que que la... la... Ah, el 2N2222A dice sus hoja de especificaciones que puede manejar hasta una tensión de 60 volts aplicados en colector para una corriente de, no sé, estoy inventando, estoy no, no me sé el dato preciso, pero estoy relacionando que sea 100 miliamperes, por ejemplo, ¿sí? Y yo comenté, ¿qué sucede si en lugar de tener 60 yo tuviera 100 volts ahí? ¿Qué pasaría con el transistor? ¿Operaría o se quemaría? Se quemaría, ¿no? Pues sí, no no, no, no no, es suficiente. Entonces, aquí la interrelación de que para que se cumpla que la condición del producto de ancho de banda sea en el efecto de frecuencia sea mucho mayor FT que la F beta, entonces nos hace, eh, para ver aquí una ecuación anterior, ¿te acuerdas que yo dije que el producto de ancho de banda eh, se define por la, por la condición del transistor y decía que el valor absoluto de HFMET entre 1 más la parte imaginaria J de F entre F beta debería ser igual con 1. ¿sí? Es una condicionante porque lo que estamos viendo es un arreglo de RC nada más y el valor de RC no tiene una ganancia más que de 1. Ok. Entonces. La, la pregunta que tú hacías, ¿qué sucede si esa condición no fuera igual a 1? Pues simplemente no cumpliría la, la, la relación que está eh, teniéndose con FT y el efecto de la frecuencia en el valor de la beta. ¿Sí? ¿Se medio entendió, Torres? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues no sé si tienen alguna otra duda o comentario. ¿Nadie más? ¿Lagunes? Alguna, ¿Algún comentario? Pues, creo que no, Ingeniero. ¿Crees que no? Ok. ¿Es No. No. un no, Comentario. Ok. ¿Ordiosola? Eh, pues, creo que no. Igual, igual iba a ser la misma pregunta que mi compañero, este... En, entonces, en milen, pero claro. creo que sí quedó claro de que, pues, si no es uno, es como de que algo anda mal por ahí, entonces. Ajá. Y básicamente lo que tenemos es un arreglo simple RC. Acuérdense que inicié con el, el, el efecto. Este es las resistencias y un, las capacitancias que están ahí. Y pues tiene que ver con los modelos que están aquí en equivalentes. Miren, estos dos, ¿no? Simplemente son un filtro pasabajas. bajas. Ok. Este, Velázquez, Ángel Eduardo, este, este, el, pelo, el pelo. Transistor. No, no, no, no, no. fíjate eh, que está bien tu, tu, tu, tu comentario y tu pregunta a la vez. Mira, el, el, el, la configuración básica que habíamos nosotros ocupado del transistor, sí, nada más me decía una impedancia de entrada, una fuente de, de, de corriente y luego este, una resistencia de salida, ok? Pero el modelo híbrido de, del transistor, en este caso, considera también los elementos resistivos, ¿sí? Que son, así como me aparece una, una, una capacitancia parásita, pues también me aparece una inductancia parásita y me aparece una resistencia parásita. Entonces, la forma que el modelo interpreta, este, dice ahí abajo eh, que RBBB, incluye las resistencias de contacto, el de volumen y de propagación en la base. Dice que la primera se debe a la conexión real de la base, la segunda incluye la resistencia de terminal externa con la región activa de los transistores y la última resistencia real dentro de la región activa de la base. O sea, ¿se acuerdan que les comenté que existía un CWI? Que sería la capacitancia de interconexionamiento y no es un elemento físico, es un comportamiento capacitivo por la simplicidad de interconectar algo hacia la unión de R1 y R2 que va conectada a la base del transistor. No sé si me, si me doy a entender este, Ángel Eduardo. O sea, estos elementos que aparecen son la interacción, fíjate, por ejemplo, en el, en, en el, en el modelo anterior de parámetros H, no considerábamos la interconexión de la base al colector y decíamos que según el modelo de Ebers-Moll dice el, el diodo formado de la base al colector debe de cumplir que siempre la tensión de base debe ser mucho menor o menor que la tensión de colector para que ese diodo no conduzca. ¿Ok? Sin embargo, hacia el emisor de la base al emisor en el modelo de Ebers-Moll me dice la tensión de base siempre debe ser mayor que la tensión de emisor y la interrelación de la base con el emisor lo forma la, la tensión de base a emisor. Y si es un NPN, decíamos que una parte fundamental es que eh, tuviese un valor de. Sí. Recordando la gráfica de conducción del transistor, su parte, su... Eh, perdón. Ah, ah, te decía yo que la tensión en el modelo anterior donde no consideramos, o sea, los parámetros h nada más, yo te decía que, eh, si ¿sí te imaginas el modelo de ebers ¿verdad? Los dos transistores unidos por la por el ánodo en donde eso es la base y el transistor de uno que sería el otro extremo sería el colector y el transistor de dos que el otro extremo sería el emisor. ¿sí te lo imaginas lo que estoy hablando. Ok, entonces yo te decía que la tensión de la base siempre debe ser muy, muy menor que la tensión de colector para que ese diodo de uno no conduzca de la base al colector. Y también me, me dice el modelo. Que la tensión de la base siempre debe ser mayor que la tensión de emisor para que conduzca el transistor de 2 o sea, para que yo habilite al transistor en su región de amplificación. Y la interconexión entre la base y el emisor lo forma la capacidad, digo, la, la tensión de base emisor que recordando el modelo de operación eh, en su región no lineal que va incrementándose. Hasta llegar a un valor de punto 7 y rompe un valor de corriente de un miliamper. Entonces la tensión de base emisor la consideramos de forma ideal de punto 7 volts. Esa parte sí se escuchó. Sí, ok, entonces el, el, el modelo que están viendo ahorita en la pantalla es el modelo equivalente digo Hubo quien lo lo lo ya eh, coleto o, o como le hayan el segundo nombre que le pusieron a este a este modelo. Pues dijo, bueno, si ya hay capacitancias parásitas, pues obviamente va a haber elementos resistivos parásitos. ¿Ok? Entonces, ese es un modelo equivalente en ese modelo, pero por el efecto de la frecuencia sobre el transistor. ¿Ok? ¿Algo más? Ángel Eduardo. ¿No? A ver, aquí está Don Gremian. Vamos a preguntarle a Gremian si tiene alguna duda o comentario. No, hasta ahorita no, este ya está explicado bien lo, que, lo que faltaba. Nada más que sí se me dio, se me dio corta, no sé si sea mi internet. Pues yo creo que es, no sé si alguien más está escuchando entrecortada mi voz. No, profe. No, es que ha de ser tu internet. Bueno, y el señor Medín, ¿cómo estás? Medín de Jesús. Acá otro profe. Ah, ya estás. Ah, pues nada más estaba viendo porque no estaba viendo los dos modelos que puso porque no han entendido qué diferencia, por qué ocupamos el segundo, lo que está. Ah, bueno, aquí en el caso del, del modelo pi híbrido, pues simplemente introduce otros elementos que le explicaba yo a Ángel Eduardo, que son desde la perspectiva de, de la parte resistiva y su efecto en la frecuencia, ¿sí? Y que aparecía un elemento adicional de interconexión de la base a colector. Eso es eso es lo, la interpretación que se le da a este modelo. ¿Ok? Este, no sé si hay alguna otra pregunta más. Oye, una pregunta, este, ¿no saben si ya se dio de baja más, más gente? Porque ahora nada más tengo, aquí son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Pues, no sabría decirle, pero al menos yo entré tarde porque no tenía al MIC aquí en Mina. No sé si por el mismo motivo más personas faltaron. Ah, sí, es que aquí hay dos, por ejemplo, Temix y Sulbar, Torre Sulbarán. Torres, recuerdo que desde, desde las últimas clases tenía problemas. Aquí también está conectado tres valor, Alejandro. ¿Algún ah, comentario? Sí, este, yo, yo, entré, yo entré tarde, apenas hace cinco minutos. Ya, ya me di cuenta, Alejandro, ya me di cuenta. Es que ahorita que estoy este, preguntándoles es porque estoy validando la lista de asistencia. Eh, Rafael Castellanos. También creo que se acaba de conectar, ¿verdad? ¿Estás por ahí, sí, Rafael? Yo me conecté desde el inicio. ¿Sí, verdad? Ah, sí, sí cierto, sí, es cierto. No hay es que desaparecer, sacar de las fotos. Sí. Ah, ya, ya ver tu foto. <risa> ah, no, a ver, acá tengo a... Ah, no, es Carlos Alberto Colorado Ramos y es Rafael Castellanos. Sí, cierto, sí, sí, sí. Es que nada más al inicio se integró este... El Colorado y quién fue el segundo fue pues, este eh... no no me acuerdo quién se conectó después de Colorado ah, Lagunes Ingeniero sí vale. cuando yo entré cuando yo entré estaba Colorado Ajá. Rafael y Medellín, ah, espera, eran ya. como siete cinco más o menos sí sí sí sí sí sí cierto Ok, bueno, pues este, eh, vamos a. A ver qué más hay por aquí. Entonces queda más o menos este entendido en forma general el efecto, simplemente al final es entender las capacidades parásitas y su efecto que tiene sobre el, la operación en alta frecuencia de la, del transistor como amplificador. Ok, aquí este. Tenemos un pequeño ejemplo a partir de la cual yo tengo los valores de CS de 10 micros, la capacitancia de emisor de 20 micros, la capacitancia de colector de 1 micro, la resistencia serie de la fuente BS de 1 kilo, R1 de 40 kilos, R2 de 10 kilos, la resistencia de emisor RE de 2 kilos, la resistencia de colector de 4 kilos, la resistencia de carga de 2.2 kilos, la beta del transistor de 100, la Resistencia R1 minúscula de salida, pues de valor infinito, o sea, va a ser despreciable en su, en su cálculo. La tensión de, de colector, de, digo, la tensión BCC de proyección de 20 volts. La capacitancia parásita de base emisor de 36 pico faradios. La capacitancia de base colector de 4 picofaradios, faradios. La capacitancia de colector emisor de 1 pico La capacitancia de alambrado de entrada de 6 pico faradios. Y la capacitancia de alambrado de salida de 8 pico faradios. Me dice como inciso A determinar la alta frecuencia de entrada y la alta frecuencia de salida. También hay que contar la frecuencia F beta y la frecuencia FT. ¿Sí? Bienvenida, Jocelyn. Ok. Bueno, entonces la solución me dice que para determinar FH y F FHO. Pues yo tengo que el valor de RI es de 1.32. La ganancia de voltaje en la banda media es de menos 90, para lo cual entonces la resistencia equivalente de Thevenin 1, que son los paralelos de RS, R1, R2 y RI, nos da 530 ohms, ¿sí? Que sería pues la sumatoria de los inversos de RS, de R1, de R2 y de RI. ¿Ok? Por tanto entonces también la capacitancia CI de entrada pues está, está dada por la ecuación de CWI más la capacitancia base emisor más el producto de la diferencia de 1 menos la ganancia AV en la banda media por la capacitancia de base emisor. Por tanto entonces tenemos 6 picos más 36 picos más 1 menos menos 90 por 4 picos nos da como resultado que la capacitancia CI de entrada serían 406 picofaradios. ¿Ok? Por tanto, entonces la FHI, ¿sí? Que relaciona a la resistencia de TVNI de entrada y la capacitancia de entrada, nos da como resultado 738.2 kilohertz. Quiere decir que en la operación en alta frecuencia, por ejemplo, si yo ya tenía como, como frecuencia F1 de entrada, no sé, 150 Hz y entro a la, a, a la banda media, entonces la, el primer efecto por la capacitancia parásita inicia a 738.2 kilohertz ¿Se entiende esa parte? Sí, buenos días, ingeniero. Lo que pasa es que... Es que... Tengo problemas con mi internet y ahorita hasta ahorita me está cargando bien. Eh, y, ahorita que si, digo buenos si, días, yo ni si bien. No le pude contestar hasta ahorita. Ah, ok, sí, no, no hay problema. Yo simplemente saludé porque vi que te conectaste. Ah, sí, sí, sí. Ok, cierra tu micrófono. Y, ok, bueno. Eh, ¿Se entendió, Colorado? Sí, ah, básicamente lo que hizo fue los valores con los que vienen al inicio del, del ejemplo Así para obtener es. lo que es la resistencia de TV ninguno, la capacitancia Ajá. de entrada y la frecuencia en alta frecuencia. De entrada. Ajá, sí. Aquí en este caso, aquí la parte interesante es que, digamos, cuando calcula, cuando vimos el ejemplo de baja frecuencia, por ejemplo, la F1 a menos 3 dB decía, por ejemplo, 135 Hz. Y luego continuaba incrementándose, pero a partir de que ya venció los 135 Hz, ya estoy en la banda media, ¿sí? Ya, ya inicio en baja frecuencia, ¿sí? En, en el efecto de alta frecuencia, ¿sí? Me dice que va a empezar a declinar la ganancia a alta frecuencia a partir de 738.2 kHz. Pues empieza a declinar, ¿sí? Y después me dice que la resistencia RTH2, en donde estoy despreciando RO minúscula porque vale infinito, pues me queda directamente el paralelo de RC con RL, lo que me da como resultado 1.41 kilo ohms. Y para este efecto de capacitancia de salida, pues tendría yo CWO de 8 pico faradios, capacitancia de colector emisor de 1 pico más... La diferencia de 1 menos 1 entre 90, porque ese, ese es la ecuación equivalente para CW, CMO, perdón, de 4 picofaradios, lo cual nos daría como resultado que la impedancia, digo, la capacitancia de salida CO valdría 13 picofaradios. Para lo cual entonces el efecto en la salida de alta frecuencia es a partir de 8.6 MHz. ¿Sí? Entonces, inicia el de, la declinación de la, del efecto de las capacitancias parásitas a alta frecuencia en el punto de 738.2 kilohertz y empieza a reducirse a partir de 8.6 megahertz. ¿Sí? Entonces, ese, ese intervalo es más o menos el, el efecto de recordar esta grafiquita que les puse al inicio. ¿Sí? En este punto ¿sí? aparece. F2, entonces, FH, FHI de entrada, el efecto de la frecuencia sería aquí, aquí sería 738. Y cuando se alcanzan los 8.6 megas, es como si yo encontrara entonces el punto en donde ya empieza a declinar la, la ganancia. En este caso aquí indica menos 6 decibelios por octava o menos 20 decibelios por década. ¿Sí se, sí se entiende esa parte? Sí, básicamente es la representación de la caída. Ajá, exactamente. O sea, esa pendiente que se forma después de, de pasar de la banda de la banda media, en donde la ganancia era, era de 90, sí. el primer punto de inicio para declinar la, la, el efecto de alta frecuencia por los elementos parásitos capacitivos y de interconexionamiento, pues inicia en 738.2 kHz y termina cuando... Alcanzo 8.6. A partir de 8.6 megas, todo se va a ir declinando 6 decibelios menos 6 dB por octavas o menos 20 decibelios por década. Ok. ¿Alguna duda del ejemplo? No hay dudas. De mi parte No, decrementa la ganancia, hijo, por el efecto de los elementos parásitos. O sea, ya inicié, así como, como cuando volvimos de la frecuencia de entrada de baja frecuencia, la, la frecuencia baja, cuando vencimos, por ejemplo, el, la, el valor inicial de ese polo a, a frecuencia baja, alcanzamos una frecuencia en la banda media, ¿sí? A partir de la cual la ganancia permanece constante, pero... Aquí estamos viendo la contraparte, que en alta frecuencia el efecto de los elementos parásitos tiene dos puntos importantes. Una, donde inicia la declinación, que serían a, a 738.2 kilos, o bueno, o 0.7 megahertz Y es contundente cuando, cuando se alcanza, cuando F de entrada, acuérdate que en la ecuación dice aquí. Eh, Aquí dice la, la respuesta de FT entre F beta, pero inicialmente nosotros tenemos la interrelación de F de entrada, F entre F beta. ¿Ok? Entonces, este, F es la que está cambiando. Cuando F alcanza la frecuencia de 738 puntos kilos, punto 2 kilos, empieza a cambiar la ganancia por el efecto de alta frecuencia en el amplificador. ¿Cuándo empieza a declinar ya de forma constante cuando la frecuencia F alcanza 8.6 megas? ¿Sí queda claro, Ángel Eduardo? Okay. ok. Bueno, y el valor de F beta, pues es el inverso de los productos de 6.28 por beta en la banda media, por RE, por la capacitancia base emisor, más la capacitancia base colector. Fíjense que aquí la beta media es la que me dice el problema, me dice que la beta del transistor a utilizar valía 100, ¿sí? Y RE, pues es 25 milivolts entre el valor de la corriente de emisor. Les voy a poner el, el circuito del problema y quiero que me calculen cuánto vale la corriente de emisor, por favor. Ahí está. Así me descansa un poquito la garganta. ¿Quién dijo yo? ¿Torres? Mándeme. ¿Tienes calculadora? Ese es el problema, no tengo. ¿Quién tiene calculadora? A ver, este, Ángel Eduardo. Este, ¿Puedes sacar el valor que pedí, el valor de la corriente de emisor de la, de la configuración que está mostrada ahí en, en la pantalla? O sea, acuérdense que lo primero que tienen que hacer sería calcular la tensión de emisor, ¿sí? ¿Cómo lo tienen que hacer? Ah, por aquí se acaba de conectar Samir Antonio Tinoco. Este, vean. En, en, en la población de la base, aparece R1 y R2, ¿sí? Para encontrar el valor de la tensión en la base, tendrían que hacer la división de eh, 10 kilos entre el valor de 50 kilos multiplicado por 20. Eso, según yo, debe, debe andar dándoles más o menos 3.3 volts. Lagunes. Mano, ingeniero. ¿Sí tienes calculadora? No, no tengo calculadora aquí en la mano. ¿Era 10 kilos, profesor? Era 10 kilos entre 50 kilos. A ver, lo voy a hacer con mi celular. Ajá. ¿Cuánto dijo? 10 kilos... Da 0.2. A 0.2 por, por el valor de 20. Da 4, sería 4 volts. Da 4. 4 volts 0.7 ah, okay. de la tensión base de emisor les va a dar 3.3 volts en el emisor. Sí. Sí, entonces, si sí. miran, para la corriente de emisor es 3.3 volts entre el valor de 2 kilos. Da 1.60 y tantos, ¿no? Sería 1.6 miles me de 1.65. Ok, ahora bien, fíjense, RE minúscula, que es la que me está pidiendo la ecuación que está para F beta, se va a calcular de la siguiente manera. RE minúscula es igual a VT, U sub índice T mayúscula, entre la corriente de emisor. Eso es igual a temperatura de 25 grados centígrados, sería 25 milivolts. En la parte eh, del numerador entre el denominador de 1.60 o 1.6 mil o lo que les haya dado. Entonces, dividan eh. 25. Mande colorado. Uh, ya calculé el número, me da 15.1515. Exact Exactamente. Entonces, sí, ustedes sí. Igual que... Ah, bueno, aquí a mí me dio 1576. Bueno, usen ese. Vean entonces que ya saben cómo calcular el valor de R, ¿verdad? Sí, entonces, vean lo siguiente, la frecuencia F-beta vale 2.52 MHz. Fíjense la representación, F-beta es mayor que FHI, que vale 738.2 KHz, pero es menor que que FHO que vale 8.6 MHz, quiere decir que entonces en el intervalo de operación de alta frecuencia, el valor de F beta que relaciona las capacitancias parásitas, base emisor, base colector y el efecto de la polarización de, de, la, de la base del transistor y el efecto de la agencia dinámica en el emisor R minúscula me dice que la frecuencia F beta vale 2.52 MHz. ¿sí? Por lo tanto, la interacción de F beta por el valor de la, de la beta del transistor me dice también la relación con Ft. ¿sí? Se acuerdan que había eh, la relación que FT era igual al producto ganancia ancho de banda del circuito. Y eso representa el ancho de banda. Quiere decir entonces que el ancho de banda en alta frecuencia son 252 MHz. Sí, porque eh, el, el punto, perdón. Sí, que tiene que la, la frecuencia de ganancia unitaria sería hasta 252 MHz. Quiere decir que a la, a la ganancia eh, de beta media, que son 100, y, y FB, Fbeta que vale 2.52, pues me da que el resultado que FT vale 252 MHz. Ok. ¿Se entendió? Ah, ya también nos acompaña este. Se pudo conectar TEMIX. Dudas. No, profesor. A ver. A ver, vamos a ver con FT que decía. Aquí está. Dice, la magnitud de HFE en el punto definido por la condición que FT es mucho mayor que F beta, ¿sí? Entonces, esto está dado por el producto de la beta en la banda media por F beta, ¿sí? Entonces, para interpretar esta ecuación que está representada aquí, aparece entonces en el cálculo que... FT está ¿cuántas veces más arriba? 100 veces, ¿no? Por el efecto de la beta interna del transistor. ¿Ok? Este, a ver, es Spronceda, ¿alguna duda? Bueno. Perfecto. ¿Qué pasó? Eh, Aparte cuando comenzamos con los cálculos, la ganancia de voltaje media, ¿es, es ¿ese se dio también para resultados o se, ¿también, se calculó? Eh, es, es cálculo. La de la, a, la de la ganancia de voltaje media. Sí, es cálculo porque mira, ahí donde dice ABMET tiene un valor de menos 90. Ese hay que sacarlo con respecto a los para los ¿cómo se llama? Se acuerdan que vimos eh, eh, anteriormente cómo se sacaba la ganancia en la banda, o sea, eh, la ganancia, ¿se acuerdan que hicimos de dos etapas interconectadas? BJT BJT, BJJFED, JF este BJT y luego JFET JFET. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Y que se sacaban las ganancias de cada una de las etapas. Medín. Sí, profesor. Sí, entonces ese valor de 90 es la ganancia de voltaje en la banda media. Sí, es la ganancia que ya tiene impuesta por configuración de polarización el transistor. Y aquí se ve la modificación como cuando yo inicio con una frecuencia, no sé, de 10 Hz y, y, y tengo que vencer... La capacitancia de interconexión de la base eh, por arriba de 140 Hz, pues mientras yo no supere 140 Hz, no va a empezar a amplificar el, el, el transistor. Cuando empiece a amplificar, entonces el parámetro que se venció de F1 queda con una ganancia en todo el intervalo de 90. Ok. Y cuando dije con F beta, estoy hablando del efecto de la alta frecuencia sobre el parámetro beta dependiente también de la frecuencia. ¿Qué ibas a decir, a decir Trejo? Alejandro. Ah, este, ¿qué? No sé. Sí, iba a comentar algo, pero ya no lo comenté porque lo estaba comentando. Bueno, pues coméntalo, lo queremos escuchar. Acuérdense que la participación es importante. Ajá, pues el 90% sale ya está predefinido por la configuración usted comentó, ¿no? Así es. Sí. Entonces yo ahorita yo les diría lo siguiente: digo, vamos dándole este sabor al asunto. Quiero que de esa configuración que está ahí ustedes calculen la ganancia. De acuerdo. A ver, Trejo, calcula la ganancia. Ah, como no ando en mi casa, no tengo calculadora. Disculpe. Ah, ok. Y me di. Que calculamos la ganancia, profe, dijo. Sí. Ok, este, para que no se les complique la existencia en este momento, a ver, va, vamos a hacer, voy a dejar este, eh, un problema para que ustedes resuelvan. Este ejemplo que está marcado ahí, con esos datos que están marcados ahí, sí, quiero que me hagan el análisis de la etapa amplificadora. Sí, o sea, van a calcular corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor, van a validar que la beta sea para 100, van a determinar la ganancia de esa etapa amplificadora y van a validar entonces la determinación de FHI y FHO, así como la F-beta y la FT, por la consideración de cómo está configurado la polarización de, esta, de este transistor y este, cómo se calculan los elementos. Acuérdense que ahorita, por ejemplo, yo les dije cómo calcular la tensión en el emisor para encontrar la corriente de emisor, ¿verdad? Entonces, quiero que agreguen ustedes a este planteamiento de este problema. Este, lo van a hacer a mano en una hoja, bueno, en las hojas que necesiten para determinar estos valores, a ver qué tanto con los parámetros ya directos de la de la configuración sí, que está marcada aquí ustedes pueden asegurar que la RI de entrada que no aparece aquí si se dan cuenta no, no, hay, este, no hay un valor sin embargo se calculó y dijo que era 1.32 pero ese dato cómo salió y también la ganancia de voltaje en la banda media se entendió lo que van a hacer Sí, sí, básicamente lo que hacíamos en los temas anteriores ahora lo vamos a ocupar aquí para ah, rectificar sí, lo que es B, FB y FT. Y FH ah, y FHO. Y F. Ajá, FHI, FHO, Fbeta y FT. ¿De acuerdo? Uh, disculpe, ingeniero, para ver, este M. ejemplo, ¿qué transistor uso? Ah, bueno, mira, yo no, no, no marca, pero se puede usar el 2N2222A. Ok. O sea, fíjense, qué, qué bueno tu comentario, Colorado. Dice, aquí habría que buscar para empezar en las hojas de especificaciones, qué beta tiene el transistor 2N2222A. Sí. El fabricante me puede decir tiene 200, tiene 300, tiene 100, tiene 150, tiene 50 y todo. Entonces, ese ya es una limitante por la construcción del de propio dispositivo. Obviamente, como decía yo hace rato con torres, ¿no? Si tengo un 2N2222, que me, lo más que me puede manejar son 100 miliamperes a 60 volts, si yo le meto más voltaje le, y le requiero mayor corriente, simplemente, aunque es un transistor, no me va a funcionar. Entonces, Aquí lo que ustedes, cuando yo en algún momento les comenté que deben de ser muy mancomunados con las hojas de especificaciones de los componentes electrónicos, pues esto sería una parte fundamental. Aquí lo que habría que hacer sería buscar la hoja de especificaciones del 2N2222 y ver qué parámetros me dice el fabricante. Sí. Bueno, entonces, en simulado no recuerdo bien, pero es, dependiendo del material estamos hablando que la beta puede ser 100 o 150 según recuerdo. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurarme que, qué parámetros tengo yo que asegurarme para yo decir que el, ese transistor está en su etapa amplificador usando una beta de 100? ¿De quién de quién depende eso? Colorado. ¿Dónde? Uh, pues sería del voltaje de emisor, ¿no? Los voltajes que se encuentran, al igual que las corrientes para determinar en qué etapa se encuentra el amplificador, el transistor, oh. perdón. No, no, no, hijo, mira, fíjate, la beta, la beta del transistor está relacionada, dice que beta es igual a la corriente de colector entre la corriente de emisor de polarización. Ok. Sí, entonces fíjate, beta dice ahí que sería 100, 100 es igual a IC entre IE, te digo, perdón, entre IB, entre IB, la corriente de base, ok, ok. Entonces, quiere decir que el producto de 100 por IB es el valor de la corriente de colector. ¿Yo puedo definir ahí la corriente de colector? Sí, sí la puedo definir, ¿no? Porque yo ya sé que la tensión de emisor vale 3.3 volts. La tensión de colector la tendría que calcular por el efecto de la corriente de colector por el valor de RC y la diferencia de potencial de VCC y la tensión de colector. ¿OK? Entonces, lo que, lo que ustedes deberían de, de, de asegurarse es, si yo quiero tener... Una beta de 100. ¿Qué sucede si yo divido un miliampere entre 100? ¿Cuánto da? 10 micro. 10 micros. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de meter 10 micros en la base de ese transistor? ¿De quién depende? Con un resistor. Pero yo estoy por polarizando la base por, por divisor de tensión. ¿Qué dice circuitos eléctricos cuando se aplica en un divisor? Si lo quiero convertir en, en divisor de corriente, ¿cómo puedo yo decir que eh, cuando yo polarizo con 20 volts un divisor de... 10 kilos y 40 kilos, ¿cómo puedo yo asegurarme que, que vayan 10 micros hacia la base del, del, del transistor? ¿Se acuerdan que eh, eh, en los temas anteriores abrimos una la, configuración de, eh, de, de... Aparecía la corriente de la base era igual a algo en la parte del numerador entre algo en la parte del denominador. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Eso sí lo vi con ustedes. Entonces podríamos hacer ese el arreglo de. de esa configuración de fuente de corriente y utilizarla Ajá. en este. En esta. En este arreglo sí para nada, eso sería para determinar si, si yo tengo una beta de 100 y la otra es, por ejemplo. Si, si cuando yo lo meto ahí al simulador y yo le pongo los elementos de polarización y yo empiezo a evaluar la configuración, se darán cuenta que, por ejemplo, donde decía que tendría 0.7 volts, a lo mejor hay 768 milivolts, ya no es lo mismo de 0.7, ¿no? O 695 milivolts que ya no es lo mismo que 0.7 volts. Entonces, a eso me refiero cuando les comento que la beta que está proponiendo el planteamiento del problema es que en toda la banda media la beta vale 100 para conservar el efecto entre 738.2 kilohertz y 8.6 megahertz que cuando yo validé el valor de la frecuencia F beta valía 2.52 megahertz. ¿sí? ¿Quiénes tienen el efecto directo? la sumatoria de las dos capacitancias parásitas, la de base emisor y la de base colector, ¿ok? Entonces, lo único que yo estaba comentando ahorita aquí es que aparece en, en el resultado, aparece una RI, esa RI tiene una forma de calcularse y aparece una AVMET, o será AV, la ganancia de, de, de, de, de voltaje, y me dice que es 90. Entonces, con base a eso, yo comenté, resuelven este problema, con esos datos que están ahí y salió el asunto de que qué transistor utilizar, ¿no? Entonces, verifiquen si el 2N2222 tiene una beta mayor que 100, pues con ese la hacemos, pero tampoco pueden ocupar uno que tenga una beta por fabricante de 50. ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí. Ok, entonces, este, yo creo que antes de iniciar el tema 4, este era el tema 3, ¿verdad? No. ¿Qué tema es este, el 3? Eh, en teoría debería ser el 3. El 3, ¿verdad? El 3, sí. Ya no hay unidad, se llama tema. <risa> tema 3, tema 4, subtema 1, subtema 2. Ok. Este, bueno, ¿dudas al respecto generales? Nada más esperamos que suba las diapositivas, maestro. Ok. Muy buena, muy buena, este, ¿cómo se llama? Muy buen comentario. Sí, es lo que le iba a comentar, si iba a subir sí. las diapositivas. Sí. ¿Qué ibas a decir, Samir? No, lo mismo que de, nada más faltaba que nos enviara las diapositivas para sí. analizarlas. Ok, sí, sí, de hecho yo cometí el error, yo pensé que se las, no les mandé nada a Torres en, en, en, en, en, antes de vacaciones. Pero del tema 2. Ah, el tema 2. Y hace mucho tiempo. ¿Y lo has leído? ¿Lo has estudiado, Trejo? Mm, claro, pues nos dejó actividad. Ajá. ¿Y, y por qué ahorita que hice las preguntas en el tema 1 no, no me respondieron? Digo, perdón, de aquí del, del tema 3, utilizando lo del tema 1, ¿no? Tampoco. No. Bueno, yo entré a 7:40, tal vez. Ajá, por, ahí, por ahí, el asunto. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy. Este esta, esta actividad que les acabo de comentar, les haré llegar. Ya nada más le pido ahí a, a Enrique Torres que, que me mandes un, un, este, un WhatsApp, un WhatsApp para nada más este recordarme no, que no los. ¿Qué hora, profe? Nada. Más o menos. Como ¿Entra? a las 4 mande. Como, en la tarde, como a la tarde, las 4? Como a las 4 de la tarde, sí, por favor. Ok. Y ya ahorita yo se las, se las integro y ya este les hago llegar. Aquí está la actividad. ¿Ya había yo dejado una actividad en la parte anterior? En ¿La de baja frecuencia? ¿Es pregunta? No. No. no Pero no. si vimos un ejemplo. Sí. Alcanzamos a ver las diapositivas. Ajá, pero te, también lo, lo metí al simulador y se los presenté, ¿verdad? Sí, ah, ok. Ah, bueno, pero no quedó actividad. No, de ese tema, bueno, subtema. Del subtema, ok. Bueno, pues, entonces, hasta ahí le dejamos el día de hoy y, y continuamos el lunes, si Dios quiere. ¿Sale? Y ya nada más te pido, Enrique, que me, que, me, que, me, que me avises como sí, eso de las cuartas. Sí, pregunto, sí. Ajá. ¿Qué pasó, Ángel Eduardo? ¿Ibas a comentar algo? No, nada. Eh, Temix, ¿sigues ¿sí por ahí? Sí, creo que estoy. Sí. ¿Tuviste problema para conectarte, verdad? Sí, pero. Este, ¿qué saben de Sulbarán, de Torres Sulbarán? No sabría decirle, profe. Ah, porque aquí queda, está, pues, creo que él en la última clase que tuvimos no se pudo conectar tampoco. O quién sabe qué pasó. Pero bueno, entonces, este, hasta ahí le dejamos, jóvenes. Buen fin de semana. Igualmente, maestra. Dale, bye. Hasta luego, yo se me... Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Rafael Castellanos. Hasta luego, Hasta luego ingeniero. Hasta luego, Raúl Lagunes.